amigos! Espero que estéis todos súper bien en el día de hoy Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y actualidad dentro de Fortnite Tenemos hoy una sorpresa para vosotros que os va a encantar muchísimo Y es que Galactus estuvo aquí durante todo el tiempo y no nos habíamos dado cuenta de ello Nadie ha logrado verlo nunca si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas ahora mismo porque no puedes perderte ningún vídeo Y además si te suscribes estarás recibiendo notificaciones y cada vez que estemos en directo no te lo vas a perder Es gratis tío Vídeos sobre actualidad y noticias y novedades dentro del juego de Fortnite en el vídeo anterior llegamos a 1500 likes Así que chicos, Neox Army Atento, vamos a por esos 5000 likes En este vídeo que yo creo que es muy fácil Para vosotros y podemos conseguirlo 5000 likes es algo fácil hermanos Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite De hecho lo tenéis por aquí Es super importante si quieren apoyar el canal que utilicen el código MrDeneox en la tienda de Fortnite con sus compras Así que enviarme vuestras capturas por Twitter o por Instagram de vuestras compras y os subiré a mis redes sociales Así que familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con la pregunta del día La pregunta del día ¿Te gustaría ver regresar el agujero negro después del evento? El evento, el famoso evento de Galactus Tan solo quedan 24 horas aproximadamente para verlo en el juego ya yeah. O sea que depende cuando veas este video Ya estaremos en directo viendo el video, viendo el evento de Fortnite No puedes olvidarte de estar suscrito con la campanita activada Mañana martes estaremos en directo viendo el evento en nuestro canal Por el momento Fortnite ha decidido hacer el modelo 3D tan solo de su cabeza en el juego online ...encontraremos la cabeza de Galactus cada día mejor posicionada y más visible, más grande y terrorífica. Pero una curiosidad es que los ojos y la boca ya se le pueden observar bien. Algo que no hemos podido ver en todos estos días, ahora parece que la boca y los ojos han sido totalmente descubiertos. Todo está absolutamente ya preparado para el gran evento final en el evento de Galactus. Sí, veremos más partes del cuerpo seguramente, aunque todavía no las tengamos, como por ejemplo el torso, las manos, los brazos, incluso quizás parte de las piernas. No creo que Galactus lo vayamos a ver totalmente entero en el evento. Porque no sé si cabe entero dentro de la isla Pero sí veremos muchísimo más de lo que estamos viendo ahora En el evento de los asteroides llegando a la isla de Fortnite Encontramos algo que está relacionado directamente con el evento de esta temporada ¡Sí! Podemos fijarnos cómo los mini cohetes alrededor del gran meteorito están guiando a donde debe dirigirse el meteorito, ¿verdad? Los seis cohetes se dirigen directamente al Nexus para que pueda el meteorito impactar donde debe Así que eran seis los cohetes, no eran siete, son seis Así que volvamos al evento de Galactus en uno de los teasers del propio evento de Galactus Veremos esto los autobuses volando en contra de Galactus y justo hay 6 autobuses hmm. Entonces Galactus estuvo aquí ya desde la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite como mínimo Recordemos la temporada 2 de Fortnite que fue una de las más especiales Recuerdan que teníamos un personaje totalmente personalizable en el pase de batalla ¿Cierto? Se llama Maya un personaje que tiene muchísimos estilos y combinaciones diferentes con la misma skin. Y... fliparán con lo que hemos encontrado. ¡Woohoo! Los tatuajes que lleva Maya traen un secreto. Uno de sus tatuajes representa claramente a Galactus. Un personaje con dos cuernos. Es Galactus. Es una representación en dibujo, lógicamente, de un personaje. Y el único que conocemos con dos cuernos. Y... De esta forma es Galactus. Es, en una de las películas de los Guardianes de la Galaxia, en un momento de la película, aparece una escena donde nos comienzan a hablar de Galactus. Aparece un gigante que trae un cetro, parece, o un palo mágico, o algo parecido. Con la misma forma exactamente y el brillo en el medio. ...que representa a Galactus, lógicamente. Galactus, en el tatuaje, está representado por el poder en el ojo y los dos cuernos. Es un tatuaje que parece de niño, pero es totalmente increíble, familia. Un descubrimiento desde la Neox Army que ha sido alucinante de verdad. Como vosotros sabéis, existe una pequeña polémica con una de las teorías nuevas... El último teaser que nos habla sobre el bus de combate de Fortnite. Como vosotros sabéis, existe una pequeña polémica con una de las teorías nuevas. El último teaser que nos habla sobre el bus de combate de Fortnite. Y ahí nos fijamos en que las esquinas de la imagen tienen una iluminación efectos de luz muy similares o iguales a las máquinas que desprenden los rayos de Tony Stark. En el mismo teaser de la temporada X de Fortnite también pudimos ver estos hilos de colores. Así que yo creo realmente que esto es por el Nexus de Fortnite. Así que mi teoría es que aparecerá el Nexus y las máquinas volverán a activarse por algún motivo. Por último, Fortnite ha empezado a hacer publicidad del evento ya por todos lados... Hay anuncios hasta en YouTube. Así que estaremos en directo bastante antes del evento final aquí en el canal. Estaremos antes y después del evento en directo. Suscríbete al canal porque será el mejor evento de Fortnite jamás visto antes, con diferencia. Familia, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Mañana tenemos un gran día y además muy especial. Chicos, activen las notificaciones del canal... Y mañana nos vemos de nuevo. ¡Cracks!